This is Joey, Paul, Willie, and Frankie. Lo que quiero hablar es sobre Acosoft. Porque, vamos a ver, cuando hablamos de MSX, en tema cassette y algunas compañías aquí en Europa, pues no conocemos pues, realmente pues, eh, nadie que explotara el ordenador japonés realmente bien, ¿no? excepto al comienzo alguna compañía española, porque había pasta por, de por medio, Philips invertía dinero para que programase, bueno, aprovechando las posibilidades del MSX, pues, como por ejemplo, juegos como Temptation, no sé si conocéis, o... y así, ¿no? De producto español, bueno, pues aprovechaba bien la máquina. Pero hay una compañía eh, holandesa que, se, que tuvo diferentes nombres a lo largo de su historia y que estuvo programando desde el año 1983 hasta el 88 y que como digo recibió varios nombres como por ejemplo Acosoft. los digo porque mucha gente igual los conoce por el nombre que es, que difiere no durante la época en la que a lo mejor compró un juego Eurosoft, Eaglesoft o también de Bytebusters no eh, la verdad es que esta compañía lo que hizo fue. Pues, eh, durante muchos años pues eh, crear juegos en exclusiva para MSX como digo hasta finales de los 80 donde ya programaba una cosilla para Commodore 64, Spectrum, pero muy poca cosa, ¿no? ya casi cuando estaban ya a punto de, de desaparecer. Fue uno de los grandes productores de soft para MSX, sin duda. Eh, no se reconoce como tal y es una pena, porque eh, realmente eh, se dedicaban atención al principio sobre todo a crear clones, ¿no? De las grandes recreativas de la época. Pero es que estos clones a veces superaban al original, ¿no? O sea que, imaginaros. Os diré algunos ejemplos. Por ejemplo. Tienen un, un, un juego llamado Oh Shit, que es un clon del Pacman, pero incluían, por ejemplo, voces digitalizadas, ¿no? O sea, cuando, lo, cuando mataban a uno de los... Cuando mataban al comecocos, pues decía, oh, shit, y así, ¿no? O sea, estaba muy chulo, ¿no? sí. Estaba, estaba muy guapo y realmente merece muchísimo la pena. Después también sacaron otros, otros clones como, por ejemplo, Jet Bomber, que lo acabo de ver ahora en el vídeo, ahí, ¿sabes, Ape? Que es un clon del Zaxo y que realmente va a una fluidez tremenda, ¿no? Que realmente te quedas alucinado de que eso pueda eh, pues, eh, correr en un MSX. Sacaron también el X-Centípede, que es un clon del Centípede, quien no lo conoce, Moonrider, un clon del Moon Patrol o Robot Wars, que de ese tengo un gran recuerdo, que es un clon del Berthel. También eh, eh, fueron capaces de sacar eh, títulos que pasaron a la historia del MSX como grandes programas, que eh, ya no fueron clones, sino que fueron de creación propia. Por ejemplo, un shooting-up muy bueno llamado Wood Blaster, que me dio muchísimas horas de divertimento con el MSX, y que raya eh, técnicamente a una altura tremenda, tanto a nivel sonoro, efectos especiales, de FX, como eh, a nivel pues, gráfico. ¿no? Y, y realmente, llaman, digo que es, merece muchísimo la pena. Después también sacan otro, otros juegos eh, como Haunting House, Blow Up o Farol Revenge, que se suele llamar a esta la trilogía John Kowalski, que es un personaje que ellos apodaron como mascota. Y que, realmente, repito, se de, merece muchísimo la pena echar una, un vistazo a estos juegos, porque eh, técnicamente es a, alucinante. ¿no? Yo conocí a estos eh, ACOSOFT, EUROSOFT o eh, The Bybuster, ¿no? como se conocieron durante muchísimas épocas de su historia, a través de un, un pack que tú lo viste, sap, en mi, en mi canal, que traía el MSX. el MSX, los Philips sí. traen un, un conjunto de 25 cassettes de regalo con 50 programas, ¿no? y eh, Philips, no pasa eh, esta conexión, creo que es muy clara, una empresa holandesa como Philips, incluía dentro de estos Turbo Pack que eran como una especie de multichino ¿no? de hoy en día, pues eh, programas de estos grandes creadores de software para MSX, y yo a través de esto, de este pack de juegos, conocí juegos que después con el tiempo que me llamaron muchísimo la atención y con el tiempo me fui dando cuenta que eran de estos grandes programadores de MSX. Entonces, eso así a grandes rasgos, los seguidores de MSX los, los, los, los conocen a esta compañía sobradamente, pero para los que no eh, lo conocen, pues animo a que busquen juegos de, de esta gente porque realmente les va a sorprender por la calidad tan alta de la que fueron capaces de llegar eh, con el ordenador, eh, con el estándar Nippon, ¿no? Sí, sí. No, además, lo que me sorprende. O sea, son holandeses. Y, y, y, y cómo pudieron llegar a. O sea, a hacer rip-offs, ¿no? Eso de, de, de que dices. Es que no es un clon, es un rip-off. <risa> lo has he hecho igual, pero has puesto, le has cambiado a lo mejor cuatro cositas y tal. Pero pero cómo. Aun y haciendo esa técnica. Llegaron a. A, a tener esa excelencia, ¿no? Como decir, bueno, sí, claro, si, si estoy clonando a grandes y me quedo con su con su filosofía si forma hacer las cosas pues a partir de aquí ¿no? es también un poco la filosofía japonesa de copiar y mejorar ¿no? pues estos aquí sí, pillaron sí. esa filosofía japonesa aunque fueran holandeses y, y sí, había... y ¿no? europeo, claro, bueno, eh, no podemos perder la vista también que en Holanda era la sede de Philips o sea, es, es la cuna de Philips y había, había un gran parque de MSX, ¿no? normal, ¿no? Y bueno, esto también fue un factor en que la gente se animase a programar para MSX. Y, y bueno, y lo que tú dices, que es increíble, y en Europa, ¿no? Que llegaran a este nivel, porque lo que te decimos es que no son clones caca. Son clones, pero que sí. de una altura sí, sí, sí, técnica brutal, ¿no? Y que aprovechan la máquina muy, muy bien, ¿no? Y eso es muy meritorio. De hecho, dentro de, de la gente que conoce el MSX, pues están muy valorados. Pero el problema es que fuera de, de esa gente que que no vamos al sistema o que no lo usa usualmente, pues no está ni reconocida ni siquiera se conocen. ¿no? Entonces, desde aquí lo reivindico, ¿no? Reivindico la figura de esta gente. Y sí, durante una temporada pensaba que solo habían hecho, pues eso, clones y tanto, pero no, no, no. No, no, Tien no, no, no. Tienen unos época, cuantos época... juegos sí, originales. Sí. Unos cuantos. A ver, sí, sí. Es que tienen un catálogo enorme. Yo dije aquí unos cuantos, ¿no? De los originales también puedo comentar el Pimba Blaster, que te animo, Dani, que le eches un ojo, porque es una pasada, y más, ¿eh?, y más. No, decir. Eh, eh, sí, así, Vortex, Vortex Rider, que también es tan genial, que sí, que sí. Y yo, mira, yo, yo el, que, el, el, el que más se me quedó era el no. Sprinter, que le llamaban sí. The Train Game o algo así, que, sí. que era como un simulador en 3D. No es un 3D. Un ¿Vectorizado 3D. o poligonal? Eh, no, no recuerdo, recuerdo el hecho no, de... Por, por, sí, por, sí no, no, no, Vectorizado, no, vectorizado no, pero, no, pero, o sea, porque... Bueno, a ver... En... Hombre, estamos hablando de MSX1, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> para, para Programaron un poquito, pero al final, ¿sabes? En el 88, 80, al final de su época, para acomodar sí. hicieron alguna cosilla y espectro, pero nada más. Pero podemos decir que en exclusiva programaron para MSX, Sí, sí, sí. Que acabaron en bancarrota, tico Sí, cuando en Europa ya el MSX no pintaba nada fue cuando fue la bancarrota de ellos, o sea justo en el 88 después de MSX siguió un poco en Japón, cuatro años más pero bueno, aquí ya la muerte del MSX era inminente, no ya ya. faltaba poquito eh, no... Sí, sí, es así No pudieron seguramente adaptarse a un... o sea, porque claro, es que en aquella época era muy costoso, o sea, tenías que comprarte la máquina, tenías que aprender el lenguaje ensamblador de aquella máquina eh, no te valía el código de un... de que, sí. que tuvieses hecho un juego de, de una máquina a otra entonces tenías que rehacerlo de nuevo y tenías que comprar esa otra máquina. Claro, tantas máquinas como, como, como hiciera, o sea, como, como trabajaras con ellas, tantas máquinas tenías que tener. Y en aquella sí, época sí. era muy, muy, muy costoso. Creo que a lo mejor fue cuando intentaron pasar al Commodore 64 o no sé cuál fue. Bueno, y programar en el semblador, sí. que también sí, es sí, sí, Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí, sí. De, de hecho, con uno, con de los, uno, de los uno de los programadores eh, vio un vídeo mío de YouTube y me lo comentó y me, me agradeció el recuerdo que. Oh. Que Yo no lo había ni visto. Me fue un seguidor que me lo comentó. Mira que te acabo de comentar, tal, tal, tal. Y fui a mirar y efectivamente estaba allí. Nada qué, pasa, no. qué grande, qué grande. Hostia, ha de ser un puntazo de decir. Claro. Sí, sí, <risa> un, sí. Uno de los creadores, claro, madre pero, mía. Claro. Sí, los sí. de los programadores de los equipos que fueron discurriendo durante esos años. Sí, sí, sí. Qué guay, sí. Qué, guay qué guay. Yo lo tengo muy marcado esta compañía de fuego, ¿sabes? En mi, en mi corazón, porque fueron juegos que desde el cassette a veces decías, pero ¿y esto? ¿Por qué el resto no lo hace así, no? Y te hacías preguntar muchas veces, desde la ignorancia de aquella época, claro. de por qué no se hacía así. Eh, yo mirando así, leyéndome libros de, de, de, de la época, de, de, pues claro, la época en la que yo era ñajo y yo lo único que hacía era jugar y no recuerdo, o sea, recuerdo los juegos, pero no recuerdo ni los títulos ni nada. Y, y sí, sí, muchas veces es que era eso, era una única persona la que lo hacía todo. Y el juego a lo mejor te lo hacían en tres meses. O sea, ya en MSX sí. era más complejo, pero, pero pero que sí, que sí. Que muchas veces era one team, one man team <risa> o two man team, ¿sí Solo, a solo del peligro. O sea, copiar es tampoco como infravalorado. que te es, que, que no has hecho... O sea, no es foto y ve, ve, ya lo tengo hecho. no, sí, no, no. Pegar, ¿no? O sea Es crear, copiando, pero crear, <risa> ¿sabes? Claro. Y poder llegar a... Desde, desde cero, claro. tener la idea original del arcade, porque desde cero una máquina no tiene nada que ver con el arcade, claro. Claro, claro. Y, y que tú coges y, exactamente lo que acabas de decir, por mucho que cojas y digas, sí, sí, voy a fusilar al Pacman ya, pero hazlo, haz la inteligencia ah. artificial de los fantasmas, ¿sabes? Y, vo y, y voces digitalizadas y WMSX1. Espérate los cogedores. ¿Por qué? Porque al principio incluso aparece la voz digitalizada diciendo el nombre de cada uno de los personajes. Ah, Willy, no sé qué, no lo mando". Bueno, echarlo un ojo en internet. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es la maravilla ¿eh? ver eso corriendo y WMSX. Y eso hay que currárselo muchísimo. Ya ves. Ya ves. Si sí, es que hay incluso las cosas más tontas, parece una manera. O sea, tú sabes lo que, lo que ha de costar hacer el, el, la rutina de programación de la detección de las paredes, ¿sabes? de, de o sea, ¿Cómo controlas tantos sprites, que sean las bolas, y que además vaya memorizando que te las que te las vas comiendo y se vayan añadiendo la puntuación? Claro, o sea, hay, hay muchas cosas, muchos sistemas que, que no le damos importancia, que además en las herramientas actuales, muchas cosas es que casi te la dan todo hecho. O sea, te lo dan todo hecho y tú tienes... Te lo dan todo hecho, ¿vale? Pero me refiero de que es, Patrita, que está. es que antes era o sea, folio en sí, blanco sí, sí. Empieza, ¿sabes? Ni librería, ni leche. Ni hostia. <risa> o sea, ni librería gráficas. Ni, ni tutoriales. Ni tutoriales. No, bueno, no. Joder, ya te digo ya si te pavos los de, ya te digo, los de Cube, tío Y que, que se hacen ellos los drivers de sonido de la Mega <risa> Pero no, me estás contando, chalao, ¿sabes? O sea, no, no, no, no, no, no, ensamblador no, no, de sonido. no, no, no, no, no, no, ensamblador no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ensamblador, no, no, ensamblador. ensamblador ¿Sabes? Y, por ejemplo, yo programé para un Z80, ¿sabes? Y ya lloraba, lloraba. O sea, cuando me empezó a explicar el profesor lo que era el ensamblador y cómo te comunicabas con las celdas y los valores y de qué servía cada celda. No, no, esto es probablemente para hacer los cálculos. Y el valor lo pasa aquí y luego no sé qué. claro ¿sabes que existe un Z80B? ¿Lo sabías? Creo, no lo ¿Z80 qué? B. B. No, no. Corre a 5,61 MHz. ¡La puta! No, no. Sí, sí, sí. Lo tiene un MSX2 Plus. Mira tú. ¡Oh, bueno, yeah! Pero, pero, sabes, es... pero es muy dopado, sí. ¿no? Sí, sí. Lo, lo puede subir mediante soft. Eh, sobre el procesador puede subir de 3 y pico a, a 5,61, creo que. Casi 6, cerca de los 6 MHz. No ha pasado. Ya que dijiste los 80 pues sí, sí, sí. es cierto. De hecho, muchas veces una gran parte de la inversión del tiempo en, en, en, en, en, la, en la creación de un videojuego antiguamente eran crear primero las herramientas. Claro. O sea, primero creo la herramienta para hacer la música, primero creo la herramienta para integrar los gráficos, primero creo la herramienta para animar, primero creo la herramienta... Y creabas todas las puñetas de claro. herramientas. Luego creo la herramienta... El proceso, el proceso de esta gente debió ser así. Primero hacer clones y claro. después utilizar esas herramientas para crear sus propios juegos. Claro, claro. claro. Y, y, ah, claro. Y, y, y si lo haces bien... Y, y eres Exacto. una persona Exacto. Exacto. Que, que piensa en escalable, haces, el, haces, haces la herramienta pensando de, vale, hago esta herramienta, pero me servirá para otros juegos. Uh -huh. O sea que claro. el primer juego que creas es el que te va a costar más tiempo. De hecho, de hecho los juegos de Microsoft todos rayan a una altura muy buena, pues, porque tienen, desarrollaron muy buenas herramientas, ¿sabes? Claro. El nivel es muy alto, porque claro, utilizaron siempre las mismas herramientas, Entonces, y muy, muy bien desarrolladas, claro. Eso es el resultado. Son juegos sí. míticos dentro del catálogo, ¿eh? eso lo digo todo, ¿sabes? Claro. El cassette y tal. Sí, sí. Esta, esta, estas compañías, tío, y esa, esa época a mí, para mí son para mí son dioses, sí. tío. Para mí son dioses. Claro. O sea, esta gente para pues mí es, es dios. Es dios porque es pensar, yo tengo ahora problemas, y hay veces que me pongo ahí todo cabreado, de joder, no puedo hacer esto, no puedo hacer sí. lo otro, y me quedo encallado en ciertas cosas y tal, pero, hostia, es que me paro a pensar y digo, pero esto siempre hago lo mismo, siempre pincho lo mismo, digo. Si tengo esto, suerte, ¿no? esto para Game Boy, o esto para, para yo que sé, ¿sabes? Para, sí. te digo, MSX o para.. Ver, o para un PC de la primera jornada de los sí. 286-386. Dices, o yo que sé, veo arcades. vale Me miro un arcade y veo a lo mejor el R-type y pienso, ¿esto cómo estará programado, tío? esto como estará programado y ves ahí porque ves las características técnicas de la placa y dices, pero si pero si esto es un equivalente a un 286 o esto, pero si, mira además, hay muchas veces que ves recreativa eh, que tienen más de un procesador, o sea, que tienen a lo mejor dos procesadores o sea, que esto de que la peña diga de la Saturn doble hilo, doble núcleo y tal, no, no, no, no. Tú, ya, tú ya sabes cómo se programaba antes tú ya sabes cuántos procesadores a lo mejor tenía una recreativa o, o sea, o bueno, de hecho, una maldita Game Boy, o sea, o, según que. Es un Z80. Eh. Es un Z80, pero ¿cómo se acaban esa, sí. esas.? se exprimían de allí todo esto? Hostia, es que de cuando empezaron a cuando ya acabó el sistema, colega, con lo que se hacía por el final. Y, des, y, y la plataforma bueno. es la misma. Pero claro, ¿cómo la programación, cómo las herramientas, cómo todo? Sí. Se ha ido refinando, refinando, refinando, refinando, refinando, hasta llegar a unos puntos, tío que decías, pero ¿y esto lo está haciendo este aparato? Madre mía. Sí. Claro, que es que cada claro, trabajo de ingeniería a unos niveles que pues, a mí me, llega, me encantaría llegar a un 10% de eso. Y me, <risa> y me consideraría la polla. <risa> sí, sí. Ya, ya eres la polla. Gracias. <risa> <risa> Jaime, ¿tienes alguna sí. cosita más sobre Alcosoff? No, sobre Alcosoff, pues nada, animar a la gente a que no solo mira a los japoneses. Y sí. que mire un poco a esta compañía que dentro de lo que fue nuestro software aquí más cercano, pues merece, repito, pues muchísimo la pena. Bueno, eh, vamos a pasar al último tema. Jaime, yo no te quiero presionar. <ríe> si te encuentras mal, lo quieres dejar tú mismo. Sí, me siento bastante mal. Tengo hasta cerca de los fríos, por pues eso lo digo todo. Vome, Pome, medícate sí. y a la cama con sí. un mando en la mano, el que Exacto. quieras. Alguna portátil. Eso haré, eso haré. Voy, a, voy a comer algo y tomar algo, ¿vale? ¿Tienes bueno, tele, chicos, ¿tienes tele ¿tiene? cerca de la cama? Tengo una Sony y una Trinitron que creo que ya sabéis cuál es. Sí, sí, eh. la joda espalda. Sí. Es aquí. Pues, pues enchúfate literasa, algo, enchúfate algo disfruta. Bueno, pues un placer y hasta la próxima, ¿vale, no, chicos? Venga, ¿Vale? Mucha, muchas gracias, Jaime, ¡Chao! como siempre. ¡Chao! Muchas ¡Chao! gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta luego, Jaime.